No, no, no, no, no ¿Sí ¿No estaba haciendo nada? Hey guys Miércoles 13 de septiembre No sé si les pasa a ustedes, pero Yo y mis compañeros de trabajo Anda con toda la sensación de que Vamos como un día adelantado Como que no estamos viviendo la hora Sino que estamos ya viviendo El 18 de septiembre una de mis fechas favoritas es el año, como ustedes ya saben, y he descubierto que hay mucha gente que... O sea, el 18 de septiembre, y no sé por qué esa gente pasa eso. Qué pena por ellos. Por en realidad, para mí, lo bacán del de 18 de septiembre es sensación tribal O sea, como que todos nos juntamos alrededor del fuego, conversando Mientras esperamos que la comida esté preparada Pero a su vez entiendo a gente que no le gusta el desecho, Porque el 18 tiene muchas cosas desagradables. Sí, digamos, digamos, derechamente Hoy, hoy día tuvimos un día super desechero y a las 5 nos detuvimos para disfrutar una pequeña empanada, que en mi caso fue más de una eh, y como me piden ser productivo en, un, en una semana así. Mañana salimos a las dos y uff, así no se puede hermano La cuestión es que yo iba a buscar al Monse, que le tocó trabajar. Hasta más tarde Y ver ¿Qué pasa? Ver cómo Se viene Las celebraciones ¿Te gusta el 18? Me gusta ah. porque Tengo días libres Y me gustan las empanadas En especial las orillas ah. la orillas de las empanadas la orilla y la espana, Los cachitos dice Los cachitos, sí ¿Y es la parte Que no te gusta Del 18? Cuando están todos curados ¿Cierto? Eso yo, no, yo no soy curado ah. O sea un poco bueno, esto es una de las cosas malas del 18 Que es septiembre Y empiezan las alergias Para nosotros lo alérgico es terrible ¿Cierto, Kitten? Cierto Aparte de la alergia eh, Lo que es que el 18 es como toda la cosa nacionalista que se da ¿No sea, el nacionalismo? No No sé si es malo de por sí A mí no me gusta Es como... Uh, o esa cosa así como Tener que ir a las fondas Tener que ir Es como... Como el año nuevo, es como tener que hacer las cosas. A mí, cualquier día del año, denme comida, un copete y puta gente que uno quiere. Y tenía un 18 all year long. Ya. Yeah. Por ahora, voy a dejar este lado hasta acá porque me siento súper mal. Y me hizo mal volver a trabajar. Pero ha estado muy volver con los vlogs, chiquillos. Lo he echado de menudo. Así que, pásenlo bien sin mirar a quién. ¿Eh? Recuerde hidratarse alto. Por cada vaso de copete, un vaso de agua. Trate de. Tomar licores claros y nunca baje de grado alcohólico, siempre vaya subiendo y así tendrá un 18 muy bueno.